Se trata del vigilante Martín Burgos García, encontrado muerto en el vertedero municipal de esta ciudad. Este presenta golpes contundentes en la cabeza por persona aún no identificada. Familiares del occiso ofrecen declaraciones. ¿Cómo era tu padre? Un ejemplar. persona tranquila. Se algún tipo de problema con no, alguien? Nunca. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 75 años, ¿verdad? ¿Qué le pidió para la justicia? Que haga justicia claro Bueno, yo le pido a la autoridad que se haga justicia Que la ley de la tierra Que haga el trabajo Que tiene que hacer Porque para eso que está la ley de la tierra Aunque la ley de Dios es la más, poder, la más fuerte Que Dios es Que hace la justicia La justicia de Dios es la más fuerte Y queremos que que Dios no nos no, no va a desamparar, si no eso, de, eso se va a saber. Yo creo, Yo que, creo que, va... que el camionero, que me amarren el camionero para que investigue con el camionero, para ver lo que, lo, con el que discutió hace 15 días, porque cuando vino a ver y y discutieron otra vez, hubo una, una riña entre ellos dos, para ver que se investigue en ese caso. ¿El camionero de dónde? El camionero no se sé decide él trabaja en un camión de la basura. ¿De vertedero? De vertedero. ¿Y por qué discutieron ellos discutieron porque el camionero lo iba a chocar, le topó en un pie, entonces ellos ahí se fueron a discutir. ¿Estuvo por qué así? Era seguridad ya en el vertedero. En tanto que el cadáver se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís y en las próximas horas será entregado a sus familiares. Para NTN reportó Giovanni Paulino.